Esa <risa> es la carpintería 666 o, ah, no sé, Luis H o LH 666. Él es Luis, está camellando como la mayoría de los colombianos. Hoy lo estamos grabando y su religión está basada en este señor y la simbología del 666 en la autopista medellín bogotá cerca el viaje un ratico a una curva hasta el peaje eh, tecnología religiosa esto es versión beta beta de planito de apoyo bueno no sé si alguien tiene una pregunta tienen preguntas para que grabamos las preguntas de los chicos aquí todo el mundo pregunta sí, sí, no, a, Luis. a ver, de lo que sea de acuerdo a mi capacidad ¿Sí yo tampoco soy un pero, Fernando, entonces si usted dice pues, que en, ese, en esos días, en ese cuento regresivo En ese conteo En ese conteo, perdón, regresivo Dice, quiénes, no? ¿Quiénes se van a salvar y quiénes no? ¿De la religión católica o la religión de ustedes? Eh, a ver, hay unas primicias Hay unas primicias eh, Hay unos escogidos Que la palabra habla de un número que son 144 mil pero yo digo, y mi papá dice que los que él escogió desde antes de la fundación del mundo, esos son los que van. Solo ese número? No, no, no ese número, porque ese es un número como representativo, digo yo. Pero si él escogió 3 millones, pues son 3 millones los que van y si escogió los que él haya escogido. Porque la palabra dice que no habían hecho ni bien ni mal y él ya los había escogido. Que nosotros somos espíritus justos, hechos perfectos, que la salvación no se va a perder, si tú eres una oveja, no te puedes perder. Entonces, ¿qué te queda a pasar con aquellos que no, pues, que no, que no, que no se salven? Es muy difícil, ya nos estamos metiendo a otro terreno, porque Dios trabaja con dos vasos, uno de honra y otro de deshonra. Hizo a Caín y su Abel. La palabra dice que Dios murió por muchos, y si murió por muchos, no murió por todos. Lo que dice la palabra, lo que está escrito. Siempre estamos sometidos a lo que está escrito. ¿Y vos no te preocupas por ellos? No, no, no, no. Yo no puedo hacer nada. No, no he podido hacer nada por mi familia. No voy a poder hacer algo por feo, por alguno de ustedes. No. No he podido hacer nada. Por... Ni por mis hijos, ni por mis hijos. Es Dios el que llama. Eso por la autopista. Una carpintería.